hola familia cómo estamos estoy muy emocionado porque nos acaban de entregar los nfts de halloween para decorar nuestras casas aquí está uno de los eventos que van a hacer haré la traducción y lo pondré en el canal de Discord. pero lo que se hará habrá una competencia entre barrios el barrio que tenga más decoraciones de halloween en sus casas, estructuras, van a regalar Sparks. Estos eventos van a ser más frecuentes en los barrios. Así es que si tienen casitas y ya tienen sus decoraciones, pónganlos en sus casas para que participen en el evento y ojalá su barrio gane. Pero lo que vamos a hacer, vamos a abrir los paquetes a ver qué nos tocó. A dónde aquí viene. Compré un buen de, de paquetitos. Más que nada para que empiecen a pensar si van a invertir en NFTs como estos. Si han visto uno de mis videos anteriores, donde explico sobre la trayectoria de aplan que lo hice hace como dos meses, hablan de estos NFTs, estos eventos que van a tener. De ahí sale mi estrategia de comprar estos NFTs y venderlos en el futuro. Como saben, no soy mucho de vender y comprar propiedades todo el tiempo. No, la verdad me da mucha flojera hacer eso. No, no tengo paciencia más que nada y me estoy enfocando más en los exploradores, en construir casas para que en el futuro las pueda yo rentar cuando haga eventos como estos. Espero que le dejen un like. Y vamos a empezar a abrir este que es el Legit. El paquete Legit. Vamos a ver qué nos da. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vamos a abrirlo ya. A ver. Uh, dos. ¡Ah! ¡El payasito! El que quería yo. Estos son los Legits que según son más valiosos. Ahora... El de las casas que es la versión 2 y no me acuerdo bien cuál es la diferencia entre la versión 1 y la versión 2. Los dos costaban igual. Drácula. Ay, mira una decoración para mi edificio. Esos traen 3, la versión 2, digo 4. Ok, vamos a abrir el siguiente. Esta es la versión 1. Ah, miren el muñequito ese dos otra el payasito compré un buen de, de estos para enseñarles uno dos otra vez ya tengo cuatro de esos monitos para mi estructura a seguir abriendo El vampiro, otra vez. Ah, mi la casita esa. Otra vez el vampiro, el Drácula. Este es, este es un explorador, el último creo. Ok, esta es la, para la casa de lujo. El rancho. Aún ah, no lo acabo de construir. A ver. Ah, miren esta. El muñequito, ese no me gustó. Me tocaron dos. Ahorita vamos a ver en nuestros activos. ¿Cuál NFT es regular? Vamos a ver, vamos a ver. Otro payasito, muy bien, esos me gustan. Acá vimos otro más. Ay, no, no vi bien de cuál es este. Oh, este es el Elrich Ay, miren ese. uy Ese sí está feo. ¿Creo que ese fue el Elrich eran más, más caro. Casa moderna. Ya tengo que, cuatro de esos, cinco o seis. Muy bien, muy bien. Ok, creo que solamente faltan las casitas. Compré como ocho de estas para ponerlas en mis casas de San Francisco y en el barrio latino en Brooklyn. Que tenemos ahí, a ver, oh, este payasito muy bien. La calaca, el esqueleto o oh, el radioactivo, la decoración radioactiva. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, qué bueno me tocó ese. Creo que estos se pueden poner enfrente de las casas. Creo aún no sé bien uh, me gustó el último me gustó, me gustó otra La payasito otro monito de estos ay miren, es otro redactivo lástima que solamente nos van a dejar decorar las casas por 5 días 7, algo así uh, qué bonita está esa payasito, otro payasito ya se están repitiendo muchos. Uy, miren esta de Drácula. Me encantó el payasito. Uh, un explorador. Muy bien, muy bien. Creo que nos quedan como unos 5 o 6. Ah, perfecto. Muy bien. Otro traje radioactivo. Solo me tocó 3. La versión 2 de las casas pequeñas. Un niñito este. El Billy Spider, algo así le llaman. Ah, miren ese. Vamos, vamos. Ahí está la calaca otra vez. La muerte. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Se mueve muy rápido. Creo que ya nos quedan como unos 3 o 4 cajitas más. Muy bien. Y ahorita vamos a decorar. Todo. ¿Ya? Oh, no. Una más. Otra vez la, el esqueleto. Oh, este no, no tiene yo ese, esa decoración. Bien, muy bien. Ya. Ahora sí, ya. Que nos acabaron. Vamos a hacer: vamos a ir a nuestros activos aquí. No, okay, ¿cuáles son las? Oh, ok, con esto se decoran las casas, nuestras estructuras, y aquí son los legits. Los colores serán diferentes. A ver. Ay. No lo puedo hacer el zoom. Hasta ahí nomás. Ay, miren este. Ay, qué feo. Pero está bonito. Ok, lo que hacemos. El mío tengo el 267 de 462. Lo que voy a tener que averiguar es esto, el pizarro. lo que son más raros estos. Vamos a ver. Por ejemplo, el Spider Billing. Uncanny. Ah, tengo que leer otra vez las instrucciones para ver el nivel de, de los NFTs. Ya encontré el documento, familia. Ya lo encontré. Esto lo subí en el canal de Discord, en los eventos de Aplan. Cada uno de estos NFT se clasificará en una rareza, rareza diferente. Es probable que muchos jugadores recolecten elementos de nivel extraño, mientras que los elementos de nivel bizarro, que fue el payasito que acabamos de ver, serán menos comunes con una cantidad modesta de propietarios. Los pocos jugadores afortunados que terminen con un elemento de nivel eldritch serán los orgullosos propietarios de los spirit nfts más raros de hablan. hay tres niveles familia tres niveles el payasito aquí no está pero es de los legits tengo uno que es bizarro vamos a regresarnos al juego estos azulitos uncanny en el documento se llaman extraños ah, son los azulitos vamos a ver otra vez Uncanny. Entonces son más comunes ven el mint la cantidad el mío es el 219 de 3057 acuérdense entre más pequeño sea este número a la izquierda más valioso es su NFT este que es? es pizarro también 184 de 534 este que <ríe> Ah, miren, este es el Elrich. 173 de 184. Ay, miren. Oh, está bien bonito. Ahora sí lo hicieron bien. No como los de la NFL que me decepcionaron. Están muy feos. Ok, los amarillos. Son los Elridge, Los rojos son los Pizarros Y los azules son los Uncanny. ¿Este que es? Bizarro. Nada más me tocó uno. Aquí tengo otro bizarro. A ver. Ah, este está bonito. 59 de 534. treinta y cuatro. Otro bizarro. Muy bien. Tengo otro, muchos bizarros. Me tocaron muchos bizarros. Ah, ¿esto cuáles son? Los elridge 135 de 184. Miento. 100... Ah, miren. Me tocaron uno. Dos, tres, cuatro elridge. Espero que valga mucho el próximo año. 44 Miren este. Al Billy, ¿cómo se llama? Billy. Spider-Bite Billy. Muy bien. Y estos no... Tendrán... También categoría. Ah, sí, miren. Este es un Elrich ¡Ah! Ay, oh, miren. una uh, Perfecto, familia. Vamos a. Perdón. Vamos a decorar nuestros edificios. Y vamos a ir a San Francisco primero para decorar esos. Mis casas de San Francisco. Me puse a. Construir estas cuando me dieron mis Sparks. Ah, ¿dónde están mis propiedades? <risa> ya, me las robaron. Voy a empezar el juego otra vez para ver qué es lo que está pasando. Ya están. Ah, perfecto. Me veo espantado. Lo que tienen que hacer, familia, es seleccionar cualquiera de estos. Aquí donde dice Manage. Van a poner Decorar. No pongan que destruyan su edificio, no sé por qué se les ocurrió poner eso tan cerca en fin, vamos a decorar y ah, miren, nos deja seleccionar solamente estos ok, vamos a poner el del Billy primero no, a ver, tengo un vampiro, vampiro vampiro, tres vampiros vamos a poner entonces el vampiro este, uh, miren, ¿qué es? ¿Un ataúd? ¿O nomás ¿Un vampirito? ¿Un murciélago? Descansando. Sí, ahí lo quiero tener. Perfecto. El que sigue. Ya está ahí. Seguimos con el que sigue vamos a decorarlo recuerden solamente vamos a poder decorar nuestras estructuras hasta el 7 de noviembre no las vamos a perder pero no las vamos a poder usar hasta el próximo año vamos a poner el billing. ay mi casita Miren cómo salió la casita. Muy bien. Perfecto. Ahora, la que sigue. Vamos a decorar. Ahora vamos a poner este a la mitad. Uh, ese sí está más bonito mero y medio muy bien decoramos otro si ven este es otro modelo de, de casa tiene estas dos cositas aquí por eso ya me deja seleccionar los otros uno va a tener que poner este sí, este Vamos a ver cómo se ven hasta ahorita. Miren, miren. Miren cómo se ve. Y les quedaron bien los NFTs. Muy, muy bien. Está muy simple. Vamos a vámonos a Brooklyn. Una familia. A ver. No nos deja escoger. Vamos a poner esta. Uh, qué bonita está. Mi segunda propiedad en el barrio, Brooklyn. Aquí, ¿cuál nos va a dar? Oh, miren el payasito. Ponemos el payasito, sí. Vamos a ponerlo. Oh, miren, no, mejor. Cambio esta por la del San Francisco. Vámonos a esa regresamos, así, ah, vamos a ver, ah, le quitamos, muy bien, y vamos a ponerle este, miren nomás, cómo se va a ver, ahorita se los enseño, antes que lo veamos, vamos a ponerle una acá, aquí le ponemos a este para que todos tengan algo saliendo del techo vamos a ver aquí le bajamos Mire nada más familia no me digan que no que no se ve bonito pero qué tal me gustó me gustaron estos NFTs espero en el futuro venderlos vámonos a las otras propiedades que tengo donde construí aquí construí una en santa clara para el evento de la nfl creo que este sí le voy a poner aquí vamos a ver Miren cómo se pusieron las ventanitas rojas. ¿Ya vieron? Está bonito también. Me gustó ese. Ahora nos vamos a Chicago. En Chicago. Ahorita vamos a Rutherford. Brooklyn, Santa Clara, a ah, Chicago. A decorarla al vampirito está simple, no me gustó mucho. Ahora, ah, si nos regresamos a Brooklyn y después a Rutherford, seleccionamos este, lo que nos queda nada más uno, y ahora nos venimos para acá. Aquí tengo una casita. Que construí junto a la terminal. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Uh, vamos a ver. Esta. Tengo que escoger esta. Miren, miren esto. Este es un Elrich. Miren esta casa. Casa de diversiones. Esto es lo que he estado esperando por meses. Poder construir y poder decorar nuestras casas. En el futuro, vamos a poder decorar dentro de nuestras casas, además de afuera, y alrededor de nuestras casas. Esto es todo, familia. Sobre los adornos de Halloween lo que estaba yo esperando lástima que no tenga yo más edificios ya construidos me hubiese gustado haber usado este y este como habíamos dicho en el futuro estos se van a poder vender se van a poder intercambiar habrá una tienda de NFTs donde vamos a poder vender todos estos exploradores Espero que esto les dé una idea que si vale la pena invertir en estos NFTs o no. No me sorprendería si van a ser, también van a tener NFTs como estos para celebrar Navidad, Año Nuevo. Así es que construyan sus casas. Y una vez más familia, espero que les haya gustado el video. Como les dije al principio, los compré para... Decorar mis edificios, pero también para que vean todo el proceso, si les conviene invertir. Para mí esto es una inversión porque en el futuro espero vender estos estos NFTs que fueron del primer Halloween. Si el juego sigue, si aún está activo en unos años, me imagino que en tres años a esto los puedo vender por tres veces a cinco veces por el precio de que los compré. Esa es mi teoría. No me hagan caso. No sigan mi consejo. No quiero que pierdan dinero por mis malos consejos. Pero esta ha sido mi estrategia. Construir y esperar los las decoraciones para decorar. En el futuro vamos a poder decorar todo esto de aquí enfrente y atrás. Una vez más, suscríbanse al canal. Recuerden si un video llega a los 50 likes voy a regalar las tarjetitas de hablan que por el momento no se pueden hacer nada pero en el futuro vamos a poder venderlas también en la descripción les voy a dejar el link por si quieren que les mande el nft de mi explorador que hice a los primeros mil seguidores del canal se los voy a regalar lo único que tienen que hacer es mandarme su dirección del wax en, en el formulario Ahí está la información que necesito ya mandé como 6. no he revisado en estos días pero es un nft gratis no va a valer nada pero por lo menos van a tener uno más no se les olvide usar el link para el bonus de 6000 upex que nos dio urban cada mes y antes de empezar vayan al canal de Discord y pregunten cuándo van a abrir la próxima ciudad que es Nashville esperemos que la próxima semana pre y pregunten en qué ciudad les recomendamos que empiecen porque allá en Nashville es donde van a encontrar propiedades más baratas muy bien me gustó hacer este video estuvo divertido se vienen más cosas en Appland esto es solo el principio y a ver cómo y lo que van a dar para Navidad. Me veo aquí a mi Santa Claus en, en mi propiedad. Buenas noches familia. Que tengan buen día. Una vez más dejen un like. Que me ayuda mucho eso para saber que les gustan estos videos. Y nos vemos despuesito en el metaverso.